Yo creo que eh, Biden va a ganar, pero rotundamente, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, por un por un estrecho muy muy pequeño, pero igual va a ganar y se están ganando varios escaños también que va va a tener control del Congreso y el Ejecutivo. Y eso va a ayudar a, a que suponte la, las decisiones que se toman Perfecto. en Estados Unidos. ¿Sí? Dígame. Aló, aló. ¿Qué pasa, Geraldo? Andrés. Ay, sí, disculpe, no tenía claro. la... No, eh, igual las elecciones pasadas cuando estaba Trump y Hillary, igual como que dan, dan por ganadora Hillary y la sorpresa fue al revés. Claro, pero, pero acuérdense que hubo una intervención, hackearon los, eh, el, el sistema electoral de Estados Unidos y por eso que la gente ahora se ha demorado más porque la gente fue a votar eh, eh, en, en para una papeleta. Y eso es lo que ha demorado, digamos, el, el conteo. Porque imagínense, son 350 millones de habitantes en Estados Unidos. Y que, y, okay. y en esta por... ¿Sí? Pero igual eso, igual ahí creo que tenían cierta cantidad de votos eh, como online, por decirlo así. Y que eso igual puede bueno. que después, más adelante, no sé, pues puede que Trump se, se cuelgue de eso, por decirlo así, y acuse de que son un fraude y vuelvan a hacer de nuevo todo el proceso y se alargue más el tema. Mira, de hecho, profe, eh, sí. eh, eso, eso quería como aportar o sea, yo también, usted que se maneja más, como que yo había leído que Trump iba a alegar el tema que había fraude y todo el tema, entonces, como que, no sé, ¿en qué quedó eso? Bueno, ya, ya, ya, él ya alegó, ¿sí? él, él alegó ayer, noche, como a las 4 de la mañana, y puso una demanda a la Corte Suprema, y la Corte Suprema no lo escuchó, porque dijo ¿no? Aquí, eh, nosotros eh, aprobamos, eh, las votaciones por eh, por el correo porque existió eh en lo que ya sabemos todos con con Hillary Clinton y por eso que van a hacer eh, por papeleta y hasta que no se pare de contar el último voto no para eh, y no vamos a saber el resultado. Entonces, no, no, no, lo tomaron muy en cuenta y ya que mira, le faltan 16 eh, votos electorales, digamos, para ganar la, la presidencia de Biden. Sí, pero, pero. Y seis, Biden para... Sí. Seis, disculpa, seis. Exactamente. Me he pegado en el, en el conteo anterior. Seis, que no es absolutamente nada, y la, el resultado se va a saber hoy. ¿sí? Yo estoy muy contento porque eso va a estabilizar, digamos, a las relaciones comerciales con China y con el resto del mundo, se van a restablecer las alianzas estratégicas que tenía Estados Unidos con todos los países. Y, y bueno, eh, para Chile es súper bueno. Imagínate que hoy ni siquiera existía un embajador de Estados Unidos en Chile. Entonces, imagínate lo que le importaba a, a este señor en nuestro país. Entonces, eh, eh, ha sido cansado porque yo me he quedado tratando de ver si, si termina. Todo este esta parafernalia ¿eh? pero, pero ya en, en, en un rato más vamos a saber quién es el, el verdadero ganador pero miren todo esto es parte del proceso de, de aprendizaje porque eh, claro ellos aprendieron de que los hackearon y dijeron no y, y si ganaba y si gana y si gana eh, Trump olvídate el tema de la segregación racial y lo supremacista que hay en Estados Unidos, es tan grande que, ay, Dios mío, no sé si qué va a pasar. Pero bueno, ojalá que no, no lleguemos a esos términos. Pero, miren, ustedes saben que me, soy súper positivo y creo que, que dentro de poco vamos a tener noticias. Así que súper bueno. Eh, ¿quién, se, ¿Quién se acuerda más o menos? ¿En qué fue lo que quedamos en la última clase? Oye, me están pidiendo que pase. ¿Lista en las clases? ¿Cuántos somos en el curso? ¿Alguien sabe? Hola, profe. Yo me acabo de meter. Sorry. Hola. No hay problema. ¿Alguien sabe cuántos somos? No, pero... no profe, yo no. No, profe. Como 20 algo yo creo, ¿no? Aquí me parece que hay veintidós. Parece que estamos todos. Aquí, quiz Quizás eso lo puede ver en el... En el aula. En el aula, en el aula. Ya. Yeah. Bueno, pero miren... Parece que son aquí. 32, y dos, profe. Porque me Sí, porque me sale otro estudiante invitado y me salen que son, que son 11 más, pero creo que el otro es, dice Andy.ar, invitado, para si quiere ayudante algo así, ¿o no? No, yo no tengo ningún ayudante. No. Es alumno. Es alumno, sí. Bueno, miren, el, pero eh, yo creo que lo, lo más importante de todo es lo que les dije al principio, Tú, Isadora, que llegaste recién, eh, alguien eh, dijo que no estaba de acuerdo con que hiciéramos una nota final y quedó la crema en, en, el, en la escuela. El decano me, me subió, me bajó y, y, ¿cómo se llama? Yo le dije que desde el principio de año, cuando comenzamos estas clases virtuales, eh, los mismos estudiantes del semestre pasado se, se tomaron la escuela y dijeron no, no, no puede exigir tanto porque es mucha la, la presión que tenemos entonces yo les dije bueno, yo seguí simplemente lo que ustedes me dijeron entonces eh, eh, a este curso hice exactamente lo mismo llegamos a un acuerdo entre todos y eh, el que tenga problemas por favor no, no lo diga en, en, en la escuela, sino que me lo diga a mí y yo le tomo las pruebas como como él quiera. ¿okay? O ella. Entonces, eh, eso solamente les pido porque eh, eh, uno siempre tiene que salir por la puerta ancha de, de, de los lugares donde trabaja. ¿okay? Así que les pido cooperación en eso. Entonces, díganme, más o menos estamos hablando de la, de la política de Estados Unidos y que yo creo que si gana, o sea, no, no yo, sino que todo el mundo sabe que si gana Biden, eh, eh, todo se va a estabilizar y vamos a comenzar otra vez a, a tener más tranquilidad porque este caballo tenía a todo el mundo y todavía tiene a todo el mundo loco porque quiere aceptar es una persona es un loser, como se le dice en inglés. Y no no aceptar nunca una derrota, pero. Eh, y nosotros suponte lo que nos interesa es de que justamente. Eh, gane Biden y ganen suponte la mayoría del Senado para tener control en ambas en ambos en ambos lugares para que puedan aprobar las leyes y retomar la estabilidad y. Estable eso de establecer al país como corresponde. Bueno, así que eh, de, de, ya muchos sabían que me lancé me como candidato presidencial y eso eh, causa mucho eh, much, mucha envidia en mucha gente. Me estaban hackeando mi página, mi página de wiki. Wikipedia. Me alcanzaron a avisar, por suerte. Lo, lo alcancé a ver. Eh, bueno, eh, me han llamado para cualquier que tiene entrevista. Lo eh, no más probable que su ya el próximo semestre no, no pueda seguir haciendo clase porque cada vez nos queda un año nomás de, de campaña. Entonces... Eh, Eh, ¿Cómo se llama? Interesante esta carrera porque Yo estoy como un poquito opuesto A todo, o sea, yo Creo que el, el cambio El apruebo fue súper Manifestó claramente que la gente No quiere saber más de político y quiere Sumar gente independiente y caras nuevas Y, y por eso que lo hice Apuesté a, a Digamos, a ir como independiente Y bueno, eh, los independientes Aquí en Chile Les ha costado mucho no, nunca ha ganado un independiente de la presidencia, así que si es este el momento ¿ok? yo pienso que no voy a eh, no voy a perder absolutamente nada, solamente eh, hay un dicho que dice, no hay peor inteligencia la que no se hace, o sea yo creo que todo lo que aprenda en este proceso va a ser bueno, y me va a posicionar, no a lo mejor en estas elecciones, sino que para las próximas. Pero al menos traté de hacer algo porque es mucha injusticia social que hay en nuestro país. Y hay que arreglarlo. ¿no? Me carga subo, ante este tema de que se sigue repitiendo el plato, los mismos candidatos. Yo creo que la gente está cansada de eso. Dicho eso, cuéntenme ustedes. Después van a decir, hoy tuve un, un profe que... que era presidente de la república. Entonces, va a ser súper interesante. Bueno, ¿alguien se acuerda en qué quedamos en la última clase? No, y profe, yo no soy... Claro eh, que... como Profe, me acuerdo de la diapositiva en la que íbamos, pero no exactamente de la materia. Era como la 12, 13, si no me equivoco, porque habíamos avanzado ahorita igual la última clase. Sí. A ver, déjenme, voy a subir la diapositiva, ¿ok? Y ustedes me dicen, ahí quedamos. ¿Te parece? Sí, profe, mejor. Ok. ¿Le ven todo? Sí, profe. Ok. ¿Esta la vieron? Sí. Sí, sí, la vieron. Perfecto. Vi. Ok. Entonces, esto también lo vimos del síndrome del piloto cuando estamos desarrollados, desarrollados y despegamos también. ¿Cierto? Esta de que nuestra economía es un puntito chiquitito. Sí, también la vimos. La vimos, excelente. Después vimos esta, en que el mundo quiere manejar tres monedas, digamos, para poder facilitar el comercio internacional y para que todos nos, nos logre llegar la, las oportunidades. Y después vimos dónde estaba Chile, ubicado frente a las grandes empresas y realmente... O sea, una distribuidora, Marubeni, eh, es más grande de, de lo que nosotros vendemos. También la vimos. Y los corredores bioceánicos. ¿Esta la vieron? Creo que no, profe, creo que ahí quedamos, si no me equivoco, no sé si algún compañero se acuerda. Sí la, sí la vimos, parece, profe. Ya, miren, pero lo voy, voy a repetir porque es súper importante eh, que ustedes tengan claro de que eh, en, en este momento eh, todo el comercio se hace a través del canal de Panamá para que todos los productos que van desde Asia... Asia, eh, Europa y la costa este de, de Estados Unidos, porque son los países que más consumen. Entonces se están construyendo unos corredores bioceánicos, en, ya hay uno funcionando en, en ¿cómo se llama? En, en, partiendo en Hilo, que es en Perú, pasa por Bolivia, Paraguay, Brasil, y llega a Santos, y ahí hay un megapuerto donde saca, pero solamente puede funcionar en los veranos porque no está pavimentado, durante el invierno llueve mucho, y se arman eh, los caminos que han pegado el barro. Entonces, aquí en Chile se están construyendo uno en el Paso de los Libertadores, otro en La Leña, otro en, cerca en, en talca Paso de Wenche, de Wenche, y en el norte eh, uno que se llama Cardenal zamore Cardenal otro eh, aguas negras y bueno son muchos los corredores y están reforzando los puertos para que los super tankers que vienen de Asia con todos los containers se suban los bajen van a haber líneas de tren y esa, ahí es donde se van a generar los negocios tienen que haber hoteles, tienen que haber restaurantes tienen que haber bancos, tienen que haber un montón de cosas porque toda todo la logística que se va a crear en eso ¿eh? va a ser súper intensiva y ahí es donde se van a generar los negocios. Y eso para eso nosotros necesitamos estar preparados para que no venga la competencia, aproveche esta gran oportunidad que se está creando y nosotros nos quedemos de brazos cruzados sin saber de que eh, la, la realidad... Era simplemente ahí están los negocios y no nos quedemos mirando cómo otros se vuelven a ser ricos y, y acomodan más poder del que tienen. Y todos nosotros no, no, no vamos a tener oportunidades de poder crecer. Entonces es muy importante que ustedes siempre estén buscando. Ahí en YouTube salen muchas, hay mucha información sobre los corredores bioceánicos, hay uno que explica súper bien a Concagua, se llama, eh, porque reduce el tiempo de las horas náuticas que tiene que hacer un barco que va a pasar por el, por el canal de Panamá, y siendo bien honesto, eh, por Magallanes, lo, los capitanes de los barcos no se atreven a pasar porque el agua es brava, ¿ok?, ¿Se les puede hundir un, un tanque? Profesor, viendo... ¿Sí? Eh, yo creo haber visto un reportaje hace años donde decían que habían gringos que estaban... ¿Sí? Que estaban... Que, que estaban comprando terrenos ya en como en estos lados. Así es, así es. Estaban comprando todos porque saben como que viene esto, entonces, eh, yo, de hecho, yo me enteré, cuando, cuando estudiaba economía, imagínate, en, en Estados Unidos, ahí me enteré que había en corredor de medición, ¿bien? Entonces, eh, es, ¿cómo se llama? Eh, ustedes tienen que tener, súper, súper claro eso, pero un poquito. ¿Ya? Yeah. Entonces, sí, hay muchas personas que están comprando, eh, y, pero más que nadie, eh, los, los chinos son los que más están comprando terreno, más que suponte que los gringos, que los europeos, porque China es el único país que tiene plata en este minuto, si imagínate el único país que va a tener un crecimiento positivo este año. Entonces, pero sí tienen que tener presente ustedes, de que lo que se viene en el futuro, suponte, nosotros vamos a tener una recuperación súper lenta comparado con la de, de los países desarrollados, porque en Chile está la situación muy mala, realmente está mala, el desempleo es, es sumamente alto, siguen despidiendo personas, no quieren aprobar el segundo 10%, eh, entonces eh, no se ve bien la película, ¿ok? De hecho, tanto que criticaron el, el soltar el 10%, que lo único que reactivó la economía fue justamente ese 10% y no se habían afectado en nada las AFP. Siguen ganando plata como seguían, seguían ganando antes. Entonces, ahora viene un segundo y retiro y la gente la necesita. Porque no... Oye, está más del 50% del país sin trabajo. Entonces, eso es súper fuerte. La gente ha caído, pero están cayendo como moscas en DICOM. Ustedes saben que el DICOM es tremendo. Entonces, va a costarnos mucho. Entonces, el, eh, la próxima persona que venga tiene que venir primero que nada a, a resolver las solicitudes que la gente ha hecho: Es educación, salud y una reforma de la AFP y terminar con el tema de la Araucanía que llevamos tantos años y nadie ha hecho absolutamente nada ¿y, y por qué no se termina el tema de la Araucanía? únicamente porque los grandes y, y, y, y poderosos grupos económicos tienen sus terrenos ahí que se los han quitado a la, a la gente de las etnias eh, araucanas y y, y, y las explotan, y están ganando cualquier cantidad de dinero, entonces hay que hacer un, un stop a eso y pararlo. ¿Okay? Como lo ha hecho Nueva Zelanda, como lo hizo su Australia, Canadá y Estados Unidos, y llegaron a acuerdo con las etnias originales de, de cada uno de sus países. Nosotros, ¿no? Sí. Con respecto a eso, según lo que estaba viendo a través de, de su como campaña y todo, eh, había un caso, o sea, un, uno de los puntos que mencionaba el tema de los conflicto en la Araucanía, ¿cuál sería como una solu solución según usted? Ya que está bueno, mira, yo lo, yo lo que hice hace mucho tiempo atrás que quería crear un centro de la paz y me puse en contacto justamente con eh, el, la, la, las autoridades máximas de los maorí suponte en, en Australia eh, de, de los de, la, de las eh, naciones originarias de Australia, Canadá y Estados Unidos Y todos eh, quieren venir a Chile Porque suponte, nosotros no entendemos de la forma de pensar de la, de la gente de la Araucanía Pero sí eh, las etnias de, de, de los maoris, de los australianos, de Canadá Son todos del mismo origen y creen en las mismas cosas y ellos, ellos se pueden entender, ¿te das cuenta? Y, y la idea es tener, suponte, una persona que se nombre como gobernador de la Araucanía y que tengan un escaño también en el Parlamento para que tengan su propio derecho de votar en las cosas que aquí toman decisiones por ellos y ellos nunca están involucrados en absolutamente nada. Y hay que ver y revisar... Eh, las tierras que se vendieron, suponte ilegalmente, eso hay que solucionarlo. ¿Te das cuenta? Porque si no, no se va a terminar nunca. Y, y, y a través de eso también hay que reformar el carabinero, porque carabinero con el, la, la PDI, ¿no es cierto? Y que tengan unos uno sistemas de seguridad en los cuales tú puedas saber si lo que está ocurriendo ahí es real o es falso. Porque no sabemos, o sea. Realmente no sabemos si es un montaje. Ustedes saben que, bueno, el ex ministro del interior salió justamente por eso. No pudo controlar, digamos, lo que estaba ocurriendo en la Araucanía. Y, y un ministro del interior, su, eh, su rol es velar por la, la tranquilidad ciudadana. Entonces no lo hizo. Nunca, o sea, fue, eh, habló con el intendente y se volvió, pero nunca se fue a meter con, con la gente eh, de, de la... Etnia, de las distintas etnias que hay en, en, en la región. Entonces, yo fíjate que he estado eh, viviendo con los loncos ahí eh, muerto frío, pero me llevo mi caliente cama y eso resuelve todo el problema. Y me llevo mi, como si un mo motorcito de petróleo para que pueda eh, dormir cali caliente, porque si no me, me congelo ellos están acostumbrados a eso. Pero sí, que me di cuenta que eran unas personas tan normales como cualquier otra y, y, y tienen la ganas de conversar y de solucionar el problema. Entonces estábamos creando un, un, un proyecto de microemprendimiento justamente para ellos, para que puedan eh, hacer cosas, ¿no es ¿cierto? Que ellos saben hacer esos telares preciosos y exportarlos y hacer un, una microempresa para, para cada uno de ellos y puedan y generar riqueza. Y, y todo eso está aprobado, pero cuando lo presentamos en la intendencia y no cambio gobierno, ya está ahí toda, la, toda la, la esperanza de hacerlo. Entonces, hoy, si llegamos a ser gobierno, lo vamos a hacer. das cuenta? Porque ahí ya, eh, como independiente, no voy a tener que darle favores políticos ni cuoteo político a nadie y voy a poder tomar las decisiones, supongo, con la gente que sí sabe hacer las cosas como corresponde. ¿Bien? esa es mi respuesta entonces Gracias, de nada entonces bueno, eh, pero todo, todo tiene solución que es lo importante ¿sí? y todo lo que yo he dicho en las campañas o sea, eh, es justamente que paremos este corteo político en el Banco Central en el Consejo de Alta Dirección Pública y pongamos a las personas idóneas, o sea, si ustedes están estudiando ¿no es cierto? y quieren postular y si no pertenecen a un partido político, nunca van a tener oportunidades de postular a ningún trabajo. Porque, porque son O sea, tienen que registrarse para que, para que ahí un, un agente de empleo les dé una pega por un favor político para que ustedes voten por ello. Eso no puede ser. Uno tiene que ganarse las cosas por sus méritos. Ustedes se han sacado la mujer, han estudiado cualquier cantidad... Yo les dije a ustedes que supongo que no cambiemos la mentalidad de la maximización de utilidades, reducción de costos y distribución, eh, eh, como se llama, mínima inversión. Eh, tenemos que cambiar el chip a, a hacer, porque nadie está en contra del lucro. Eso nos enseña a nosotros, a los ingenieros comerciales, a generar empleo y, y generar riqueza. ¿sí? Pero de todo el mundo tendría que tener educación de eso. Y a ustedes los deberían contratar justamente para que les saquen los negocios adelante. Pero como los grupos económicos van a contratar a los niñitos que vienen del Verodino, del St. George, ¿no es cierto?, de ir otros colegios esos que son de la elite, nosotros nunca vamos a poder llegar allá. Y a mí nunca me van a pescar tampoco porque no, no está con ellos, no soy de la elite. Entonces... Eh, esas son las cosas que a uno le molestan. ¿ok? Entonces, eh, si ustedes se acuerdan de este cuadrito que es muy famoso, <coughs> ¿cómo llegamos nosotros allá? ¿Ok? ¿Qué es lo importante? Eh, nosotros vamos a llegar a ser un país desarrollado donde está la, la visión, pero todo dice, bueno, pero ¿cómo se llega allá? ¿Ok? Entonces... Lo que nosotros tenemos que entender es que para llegar allá, uno tiene que hacer un análisis estratégico, ¿ok? Entonces, al hacer el análisis estratégico, yo, me parece que lo hicimos nosotros en clase. ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien se acuerda, no? Como profe, disculpe, a repetir. ¿Alguien oh. se acuerda si hicimos este cuadro, el análisis estratégico de la visión que mostré en la primera, ¿no es cierto?, planilla, ¿cómo lo llevamos a cabo? Yo me no acuerdo, profe. ¿No? Yo al menos no tampoco, profe. Ya. Yeah. Entonces, esto esto es súper importante, porque, por ejemplo, si yo les preguntara a usted, eh, geográficamente, ¿Chile está lejos o cerca del mundo? Lejos. Ok. ¿Y todos creen que estamos lejos? que estamos como al centro, más que nada. Es que acuérdate que suponte, eh, si yo te dijera hace 30 años atrás, suponte un avión llegaba a la semana a Chile o al mes. ¿okay? Hace 500 años atrás venía un barco al año a Chile. Y si tú querías mandar una carta, el barco se demoraba un año en llegar a España y otro año de regreso con la respuesta de la carta eran dos años y, sí, y cuando recibí la carta tuvo Lola, tuvo Lola que decía, oh pues si te estuve esperando tanto tiempo pero ya me casé ¿Okay? eso es lejos ¿Okay? hoy tú con Whatsapp puedes hablar con la gente en España en segundos okay pues tener conferencias por Zoom, por, eh, por Teams, Work, eh, o sea, te puedes comunicar con todo el mundo. Entonces tenemos correo electrónico, tenemos todas las herramientas para poder supuestamente comunicarnos. Y a Chile antes del estallido social eh, aterrizan y, y despegan aviones cada cinco minutos. O sea, Chile tenía un movimiento gigantesco. O sea yo creo que antes sí estábamos alejados del mundo, pero hoy día nosotros estamos insertos en la globalización. Hay mucha gente que viene a Chile por negocio, mucha gente que viene de paso para tomar eh, conexiones para otros países. Entonces yo creo que estamos cerca del mundo de la globalización. Cualquier cosa que pasa aquí, inmediatamente se sabe en el resto del mundo. ¿Sí? En el, área, en el área política, si yo les pregunto la política, ¿estamos bien o estamos mal? ¿Mal, profesor? Mal. Depende, porque si nos comparamos con Cuba, con, con Venezuela y con Corea del Norte, yo creo que estamos súper bien. Pero, pero en la realidad nuestra sabemos que estamos súper mal ¿sí o no? Sabemos que estamos, porque nadie cree en los políticos. ¿Ok? Entonces tenemos ahí dos factores, uno que es positivo, porque estamos cerca del mundo, y uno negativo porque es, eh, los políticos, tenemos un problema con los políticos. ¿Ok? Entonces si tú eres... El gerente general o el presidente del país, tú tienes que poner una marca negativa en la parte política y decir: tengo un problema político y tengo que arreglarlo. En lo económico, en lo macroeconómico, si nosotros sabemos que tenemos una economía, macro, o sea, en la parte macro, estamos, nuestro riesgo país es triple A. Eh, negativo, porque nos bajaron el riesgo país, eh, todavía sigue siendo A, ah, porque todos los otros países latinoamericanos tienen el riesgo país C, D, y, y así sucesivamente hacia abajo. O sea, porque nosotros en los macro, todavía la gente cree que puede venir a invertir al país, porque tenemos un riesgo que, que, que no es... No es eh, como ir a in invertir a Bolivia, que tú no, nunca sabes si vas a poder recuperar tu dinero. ¿Bien? Pero en lo microeconómico, estamos al de, porque el salario mínimo que se paga en Chile es tremendamente malo, y dicen, dicen, supongo que, todos han escuchado de lo hacen, ¿no es cierto?, que vivíamos, y de los 24 mil dólares per cápita que teníamos en Chile, sí, pero ese 24% per cápita a... Ah, a un grupo de, de, de familia, pero el, el, el salario, el 80% de los chilenos gana mil pesos, esa es la realidad de Chile. O sea, en la parte micro tenemos un problema muy grande y hay que arreglarlo. Entonces, si yo soy jefe de un estado o soy gerente de mi empresa y le pago muy mal a los trabajadores, tengo que arreglar el tema de, la, de, de, de los salarios. ¿okay? Y en el tema ambiental, Chile ni siquiera fuimos capaces de hacer la cumbre ambiental que se iba a hacer, iba a hacer aquí en Chile ante el estallido social. Entonces, esos temas, ahí tienes una, un, un punto negativo muy grande. Y si tu empresa también contamina, tienes que arreglarla. ¿Qué? nosotros mismos los incentivos en Europa por ejemplo eh, tú botas y aquí en Chile se, está, se ve en algunas partes, no en todas partes pero si tú botas una botella de plástico con la tapa puesta, ¿qué? eso va a costar mucho más reciclarse entonces a ti supongo, si te pillan botando la, la, la botella con la tapa puesta y te pasan una multa, como en 100 euros, entonces la, la gente saca la tapa, bota la tapa en un canasto y bota la botella sin la tapa en otro canasto, porque así tú la puedes, suponte, reciclar, porque si la dejas con la tapa puesta, el aire no deja que, que se recicle, ¿ok? Entonces, pero nos falta mucha enseñanza para llegar a eso. Y... Ahí viene, digamos, la parte del foda que todos ustedes ya lo han visto antes, porque yo les dije: todo lo que ustedes escuchen aquí eh, es la misma materia que ustedes han tomado, pero la vamos a poner un poquito en orden, porque si, si no la organizamos, no podemos, no podemos aplicar la gestión del conocimiento, porque tenemos toda la información desordenada dentro de la casa. Y yo les dije a ustedes la única forma de que la gestión del conocimiento funcione es como los paracaídas, o sea, un paracaídas funciona si se abre, la mente es igual, si uno se abre de mente y puede ser tolerante y puede aceptar otros puntos de vista y no tener que pelearse con, entre, entre nosotros, eh, entonces quiere decir que tu mente la tienes abierta y, y estás dispuesto a aceptar cambios, a mejorar las cosas, a innovar y a hacer un montón de cosas, pero cuando uno es cerrado de, de mente, todo es negativo, todo es malo, cualquier cambio de su contenido no lo acepta, y eso no funciona. Entonces, la gestión de cambio también dice eso. O sea, tú tienes que ser una persona de mente abierta, que tenga la capacidad de poder entender a todas las personas. ¿Bien? Bueno, entonces... Eh, nosotros aquí en Chile, el FODA nuestro, eh, ¿cuál es nuestro ingreso más alto eh, en términos de fortaleza? ¿Cuál es nuestra fortaleza más grande? El cobre. Exactamente, los recursos naturales, ¿no es cierto? O sea, el. El cobre, el salmón, los productos agrícolas y el vino, creo. Esas son nuestras exportaciones eh, que se exportan, pero son todos productos sin procesar, ¿Sí? excepto el vino, La que, fruta. bueno las frutas, por supuesto. Pero no se procesa, o sea, es, nosotros tomamos esos productos y los vendemos y las mejores frutas se van para el extranjero y, y nosotros nos quedamos con lo peor. ¿bien? Entonces, eh, la fortaleza nuestra es vender cosas sin agregarle valor. ¿bien? Y nosotros tenemos que salir de esa dependencia de lo que es los recursos naturales e invertir dinero en el país, porque ustedes saben todos perfectamente que en Chile se invierte el 0,3% de... Eh, del PIB en investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Entonces, hay que incrementar el presupuesto para que podamos todos nosotros hacer cosas diferentes y diversificar, digamos, eso que solamente tenemos, esos cuatro productos eh, para exportación, hacerlo de otra forma, digamos. O sea, por lo menos venderlo en, en, en una lata, el salmón o, o las frutas, supongo, en mermelada. ¿Ya? eso es agregar valor ¿ya? pero no hacemos ninguna de esas cosas nos quedamos con, con las cosas en, en naturales y eso lo vendemos y después compramos las mermeladas compramos los duranos los ponte observa, y pagamos unos precios carísimos por algo que podríamos hacerlo nosotros ¿sí? entonces las fortalezas serían los recursos naturales y después vienen el FODA, las oportunidades. ¿Cuáles serían nuestras oportunidades? Nuestras oportunidades, suponte, eh, no sé si estarán al tanto, pero yo se los voy a decir de inmediato para que no piensen mucho: son los tratados de libre comercio que tiene Chile. Chile es el país que tiene más tratados de libre comercio en el mundo y por eso, que, suponte, es de nuestras oportunidades para poder hacer negocios con el resto del mundo porque muchos países que no pueden ingresar a otros mercados, usan vienen, invierten en Chile y llevan sus productos a, tra a través de los tratados de libre comercio que nosotros tenemos firmados con otros países entonces tenemos que sacarle más ventaja a eso ¿okay? y la debilidad y las, las eh, amenaza, las debilidades son, bueno, todos sabemos que tenemos una educación súper mala, salud mala, eh, capacitación mala, innovación, eh, justicia, y podemos hacer un listado, pero que puede ser interminable, de todas las cosas que hay que arreglar en Chile. ¿Okay? Pero hay que ir dándole prioridades a cada uno de esas eh, debilidades que tenemos, porque tenemos que, suponte, y dedicarnos a mejorarla ¿Sí? y la gran amenaza de todo es siempre la competencia como les dije en el cuadro anterior si nosotros no estamos al tanto de que está, al tanto de que está ocurriendo este, estos corredores bioceánicos se nos va a pasar la oportunidad va a venir la competencia y ellos van a hacer la pega por nosotros única y exclusivamente porque no sabíamos que existía esa gran oportunidad y que teníamos que sacarle provecho a ellos ¿OK? teniendo claro esos puntos, tú tienes que aplicar una estrategia, que tiene que ser una estrategia de costo, valor o precio, ¿OK? por ejemplo, los chinos, ellos han aplicado para sacar a su país adelante una estrategia de costo, los costos son súper bajos, ¿OK? y por eso llegan las cosas tan baratas desde de, de China, y eh, los japoneses han aplicado una estrategia de valor agregado, porque ellos son los que diseñan, todo lo que tiene que ver con los celulares, y el celular hoy es básicamente eh, una herramienta de trabajo para todo el mundo, que tú puedes hacer tus transferencias de dinero, puedes ver películas, puedes hacer llamadas telefónicas, videoconferencias, puedes tener la clase que tenemos en este minuto a través del de celular, bueno, y, y en, en un tiempo más, del celular va a salir un holograma y yo voy a estar haciendo la clase. Digamos, ustedes me van a ver de pie haciéndole las clases frente a ustedes y ustedes en la casa. ¿Okay? Y la estrategia de precio es la que usan muchos países suponte, de poder competir porque tienen tantos recursos que pueden, por ejemplo, bajar los precios. Por ejemplo, Estados Unidos, ellos tienen tantas reservas de petróleo que pueden bajar los precios comparado con la OPEC, que es el grupo, digamos, de los productores de petróleo, ¿ya? y Estados Unidos, que no está dentro de ese grupo, pero tiene tantas reservas, que si, si, los, si la OPEC sube los precios, Estados Unidos dice, ¿saben que no, no nos importa de que ustedes suban los precios, porque nosotros tenemos tantas reservas, que podemos bajar los precios, y ustedes lo van a tener que bajar, porque si no, nos van a empezar a comprar el producto de nosotros y a ustedes no ¿Ok? y lo mismo que pasa en una empresa o sea uno tiene que tener la reserva de reinvertir el dinero para tener fondo, para poder hacer competencia leal y no la competencia desleal que nosotros vemos aquí en Chile que existe la colusión y un montón de otras eh, vicios que existen dentro del comercio ¿ok? y de los negocios que se hacen y Sabiendo, digamos, la estrategia que tú vas a utilizar, también puedes utilizar las tres estrategias, valor agregado, costos y precios, y tú vas a innovar o vas a implementar una de ellas. Y con eso tú vas a poder llegar, digamos, al punto eh, de la visión que le mostré en el primer, gramo, en el primer gráfico. Perdón. Entonces, lo, lo que es importante es de que ustedes eh, entiendan esto porque les va a servir su ponte para las reuniones. Ustedes tienen que tener un marco de referencia porque generalmente yo me acuerdo cuando recién llegué a Chile eh, los gerentes se juntaban eh, a las reuniones y hablaban, no sé, ocho horas estaban en reuniones, haciendo presentaciones, PowerPoint y tomando decisiones y llegaban al final del día no se llegaba a ninguna conclusión. ¿Y por qué no no, no llegaba a ninguna conclusión? Porque no tenían un marco de referencia, que es este. Este es el que se usa en todas las escuelas de negocio. A ti te dicen, mire, hábleme dentro de este marco de referencia, qué es lo que está haciendo usted para que la empresa salga adelante. ¿Okay? Y explíquemela. Tiene 15 minutos. Y tú en esos 15 minutos, con este cuadrito, tú ves los factores geopolíticos, económicos, ambientales, ¿cierto? Todas las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas. Y va a decir, mire, yo voy a aplicar esta, esta estrategia porque va a ser más rápida, en vez de reducir los costos, lo voy a incrementar porque quiero invertir. O sea, todo lo que hemos conversado en, en clases anteriores. ¿Bien? ¿Les queda claro esto? Sí, profe. Que queda claro, ¿no es cierto? Ya. Después, suponte por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de, del turismo, aquí este cuadro, mira, yo lo alcancé a tomar, eh, no, no he encontrado otro cuadro que pueda mejor demostrar lo, suponte, la, las recesiones que nosotros hemos tenido en la historia, por ejemplo, aquí en el 2001, Tú ves que la economía cae, y si ustedes se fijan, en ese periodo está eh, en la recesión de la crisis subprime, ¿se acuerdan? No? Un poquito antes, en el 2000, también cae la economía un poquito, y eso fueron las torres gemelas, que eh, separó el comercio a nivel global, después se recuperó, Después viene la crisis subprime, que fue caótico para todo el mundo. ¿Ok? Y así sucesivamente, digamos, eh, tuvimos la, la crisis asiática también. Y, y ustedes se fijan que todas las crisis, las recesiones que hemos tenido, suben, bajan, suben, bajan, pero siempre son ascendientes. ¿Ok? Siempre van hacia arriba. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que entender que, independientemente de que tengamos una pandemia, independientemente de que tengamos sobre todo, una recesión económica, la economía se va a recuperar y vamos a volver a, a, a trabajar al ritmo normal. Porque aquí este cuadro lo demuestra. O sea, este cuadro a mí me dice: Oye, tengo que invertir en, en restaurantes y hoteles porque el turismo va a crecer. Siempre va a seguir creciendo. ¿Sí? ¿Se fijan o no en ese detalle? Uno tiene que proyectarse. ¿Okay? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. ¿Les queda claro? ¿Seguros? Eh, por lo menos a mí sí. No sé si alguien. A todos. Bien. En todo caso, que cuando yo les haga el examen final, eh, y yo les voy a dar las pautas a ustedes para que ustedes respondan. ¿okay? Y acuérdense que el ensayo yo se los pido en una página, entonces la parte de la gestión del conocimiento es lo que a me interesa. Pero yo les voy a ir dando pautas, en las cuales les, les voy a ir mostrando su decir, ¿por qué no hemos, eh, no hemos podido ser un país desarrollado? ¿Ok? Y ustedes me decir bueno, porque no me he invertido en investigación y desarrollo? Hemos metido un 0,3. ¿Y cómo lo puede mejorar? ¿Cierto? Bueno, invertir, incrementar el, el, el, el, el presupuesto en investigación y desarrollo. ¿Ok? Pero fíjense ustedes aquí en este cuadro, Miren, este cuadro yo lo saqué del Banco Central, y eh, el año 1978, si se fijan, esto en términos económicos se llama eh, econometría. ¿ya? Tú miras este cuadro y vas a ver puros números y dices, no tengo idea de qué está hablando este caballero, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque suponte a nadie les enseñan a leer los números que están en estos cuadritos. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, en el año 1982, que ustedes no, no estaban ni siquiera en el pensamiento de sus papás, ¿sí? Chile creció un menos 14% el Producto Interno Bruto, la inflación era de un 20%, el desempleo era de un 11,3 y teníamos una tasa de aranceles de un 10%. ¿Qué opinan ustedes de esa situación del país? ¿Mala? ¿Mala, ¿no es cierto? Muy mala. Muy, pero muy mala. Nosotros hoy día, por ejemplo, tenemos, vamos a tener un crecimiento de un menos 7,5, ¿no es cierto? Tenemos un, un, una inflación de, no sé si será verdad o no, pero supuestamente de un 3%, pongámosle 4. Todos sabemos que todas las cosas han subido por el estallido social. Pongamos que tengamos una inflación de un 5%. ¿sí? Y el desempleo en esa época era de un 19,6% y hoy día la autoridad dice que tenemos un desempleo de un 12% aproximado. ¿sí? Que yo tampoco creo mucho en las cifras que están dando oficialmente. Yo creo que su fuente, de, o sea, la fuente del Fondo Monetario Internacional dice que vamos a crecer un menos 7,5% y eso lo creo. La inflación no la creo porque la inflación la damos nosotros. Entonces no sé si es real. ¿Sí? El desempleo también somos nosotros los que damos las cifras de la gente y tampoco lo creo, pero porque yo creo que tenemos más de un 20% de desempleo en Chile en este minuto, porque yo cada vez que paso por una tarea está llena de gente haciendo sus finiquitos. ¿okay? Eh, y entonces esto es lo importante de poder entender lo que, lo que se lee. ¿okay? Nosotros regresamos el, el plebiscito del sí y el no, ¿en qué año fue? En el año 85, creo, ¿no? Y volvimos a la democracia en el año eh, 89, ¿se acuerdan no? Bueno, no es relevante en este minuto. Lo importante es de que si ustedes se fijan en los números, que... Sobre todo este periodo del 78 hasta el año so, el 90, estuvimos bajo eh, el gobierno militar que decía, y, y todos los conservadores junto con ella, ellos decían que nosotros teníamos que crecer a un 7%, y si ustedes se fijan en la primera línea de arriba, la verdad las cosas que si tú saques el promedio de todo esto, no crecimos un 7%, ¿bien? Después, si ustedes se fijan en la inflación, mira imagínense, en el 78 teníamos una inflación de un 30%, después el 78, 38, y así sube, baja, sube, baja, o sea, no sacas nada con crecer tú un 7,9% en el 1980, cuando tienes una inflación de un 31%, porque la plata no te sirve absolutamente nada. O en el 79, que crecimos a un, un 8,3%, y teníamos una inflación de un 30 y casi, casi un 40%. O sea, el, el dinero, nada, no te servía absolutamente de nada. ¿Ok? Y miren, en el año 78, pues, teníamos un crecimiento de un 8% y una inflación. Entonces, esa gente que dice que tenemos que crecer de un, a un 7% para que seamos país desarrollado, eso no es necesariamente. Estos son números nomás. ¿Ok? Chile lo que necesita es la voluntad de todos los chilenos para que seamos un país desarrollado. ¿Ok? Porque esto que está aquí son números y nos van a decir cómo está el performance de nuestro país. Y la gente que sepa y entienda esto, los va a poder interpretar y va a decir si las políticas monetarias y las fiscales están siendo bien aplicadas o mal aplicadas. ¿Ok? Después si ustedes se fijan en el cuadro abajo de 1991 hasta el año 2002, Chile creció en un 8, 12, 7, 5, 11, 7, 6, 3,2, vino la crisis, el tequilazo en 1999, caímos un menos 1, pero después nos recuperamos y ahí seguimos creciendo, digamos, a un ritmo de un 3 y un 4, que es lo que Chile ha, ha tenido, digamos, casi todo en, desde, el, desde la vuelta a la democracia. Eso es lo que creemos, lo que crecemos. ¿Okay? Un país cuando empieza a tomar la senda de, del desarrollo, nunca crece mucho, porque si crece mucho, la inflación es muy alta. Entonces tienen que mantener el crecimiento de alguna forma para que la inflación no sea más alta que el crecimiento, porque si no, no hay poder de consumo. ¿Okay? Y eso es lo importante que ustedes tienen que entender, para que puedan tomar las decisiones justamente de gestión cuando están haciendo las las eh, suponte cuando están haciendo digamos todo lo que tiene que tomar las decisiones de su empresa bien pero es importante aprender a leer estos números y a, a, a ver qué es lo que está pasando ¿Bien? por ejemplo suponte miren el dólar en 1978 costaba 31 casi 32 dólares ¿Y hoy día cuánto está el dólar? Como a 7,60. ¿Te imaginas que hubieses comprado dólares en esa época? Sí. Habrías ganado harta plata, ¿no es ¿no cierto? Harta, sí. ¿No es cierto? Si hubiésemos sabido nosotros esto. Estaríamos ricos todos, ¿no? Pero no sabíamos. No teníamos idea. Ahora... Lo mismo pasa ahora... con el Bitcoin. ¿Con qué? Con pues el Bitcoin. Lo mismo pasa si hubiéramos sabido todo en el 2008 y eh, iba a subir en el 2016, todos hubiéramos comprado Bitcoin. Claro, también, pues exactamente. Ah, Exacto. La misma, la misma idea. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, bueno, pero por eso que te digo que es importante, yo le, le menciono esto, porque es importante entender que si ustedes no saben leer esto, es difícil que puedan tomar decisiones, y la gestión del conocimiento es justamente para que ustedes tomen muy buenas decisiones, ¿Ya? y para eso uno tiene que eh, abrir la mente y escuchar sobre otros puntos de vista, porque nos cuentan una historia, pero la realidad cuando tú la ves aquí en los números eh, es diferente a lo que, la historia que te habían contado. ¿Ok? Entonces, eh, en esa época, suponte el Banco Mundial vino a Chile en el año 1981, antes de que viniera el, el, el 82 que cae a Chile sumamente fuerte, y le dice, mire señores, nosotros los podemos ayudar pero tienen que hacer lo que nosotros le decimos. Y el general Pinochet tenía a, como ministro de Hacienda a Nan Vigí y ministro del Interior a Carlos Cáceres. Hoy ya tenemos de ministro del Interior a un señor que, que es árbitro de fútbol. ¿Ah? Entonces yo creo que va a ser súper bueno como ministro del Interior. ¿ya? Va a ser una regla salvaje. No sé cómo... cómo Cómo decirlo, ¿no? pero no creo que un árbitro sepa mucho de las funciones de un ministro del Interior, ¿eh? no, te, ¿no? va a tocarle el pito suponte a los carabineros y le falta, ¿eh? ¿no? Es más, un poquito más complicado que eso, pero eh, y por eso que, que eh, es inaceptable, ¿me entiendes? De que eh, Supongo que el ex ministro del interior, el señor José, no me acuerdo cómo se llamaba, lo, lo, lo, le hicieron una, una acusación constitucional y obviamente él no aceptó y se fue. En otro país, tú tienes una acusación constitucional y aunque renuncie, la acusación constitucional sigue y... Si a ti te encuentran culpable de, de no haber atendido tu responsabilidad, va a la cárcel. ¿Bien? Pero aquí no, renunció, se va para su casa feliz de ahí ahí nadie se va a acordar más de él. ¿Bien? Y eso es, lo, eso es lo que ocurre en nuestro país. Entonces cuando vino el Banco Mundial acá le dijo, señores, nosotros lo podemos ayudar, pero tienen que hacer las cosas como nosotros hicimos. Y... El general Pinochet le preguntó a Carlos Cáceres y en Vigil le dijo, ¿sabes qué? Estamos súper bien. Bueno, ese súper bien. El año 82 caímos, pero en todos los índices. En el año 83 seguimos con los índices súper malos. Y ahí Pinochet llama a Vigil y a Cáceres y le dice, vayan a buscarme a los señores del Banco Mundial. Y los traen de regreso. Pero ellos regresan en el año 85. Y le dijeron, pero si nosotros vinimos y le dijimos que estaban haciendo las cosas mal y no nos hicieron caso. Ok, nosotros vamos a arreglar todo lo malo que han hecho pero con una condición. Una es que el ministro Cáceres y el señor Enambige salgan del gobierno porque están haciendo las cosas súper mal y segundo, al lado de cada ministro del gobierno, va a haber alguien del Banco Mundial que les va a decir a cada uno de los ministros lo que se tiene que hacer. Y así fue. Y por eso que Che subonte en ese periodo revierte la situación y empieza a crecer. ¿Ok? Y a mejorar las cifras. Entonces, eso es lo, lo importante de que eh, uno tiene que entender también un poquito de la historia de lo que ocurrió en ese periodo para poder... Eh, eh, también ser un poquito autocrítico o sea, Chile no hemos sido un, un país en el cual hemos entendido estos temas porque de una manera u otra eh, tiene que venir alguien de afuera y hacernos cómo hacer las cosas bien ¿ya? entonces eh, si seguimos con, con este tema eh, aquí Dice, el Banco Central sube tasa de interés por quinta vez consecutiva, llegando a un 4,5%. ¿okay? Y aquí entramos en las políticas monetarias y fiscales, que es sumamente importante que ustedes las entiendan. ¿ya? Est esto es ustedes lo tienen, ¿okay? para que lo lean. ¿ya? Porque suponte, cuando, cuando nosotros estamos leyendo, por ejemplo, eh, el diario Estrategia, Eh, cuando nosotros estamos leyendo el diario Estrategia ahí están todas las noticias de los negocios ok y eso eh, es súper importante porque eh, Por dos cosas. Eh, si nosotros no entendemos como ingenieros comerciales lo que son las, eh, las políticas monetarias y las fiscales, eh, no vamos a poder tomar decisiones que son importantes en nuestro negocio. A mí me tocó trabajar, supongo, eh, en el proceso de, de que el banco eh, central fuera autónomo. Y había una persona que llevaba los cafés, ¿no es cierto? Y siempre decía... Yo encuentro súper aburrido, no sé, ¿qué le encuentro a usted leer el diario estratégico? Bueno, yo le dije, no, es que usted no, no entiende mucho de, de economía, entonces lo más probable es que no le encuentres. Eh, sí, porque mi hijo la cuarta es más entretenida. ahí salen cosas más simpáticas. Sí, salen cosas más simpáticas, pero cuando uno quiere tomar decisiones en un negocio, tiene que saber qué es lo que está pasando por las políticas monetarias y las políticas fiscales. Entonces le dije yo, venga, le voy a explicar. Y así como se lo voy a explicar a usted, se lo explique al cabello. ¿Sí? Suponte, si nosotros, estamos, si nosotros estamos en un proceso en el cual la inflación empieza a subir, ¿qué es lo que tiene que hacer el Banco Central para frenar la economía? Como profe, disculpe. Cuando, cuando tenemos nosotros suponte, una inflación que empieza a salirse del 3%, ¿qué tiene que hacer el Banco Central para frenar la economía y que la inflación no siga subiendo, los precios no siguen subiendo? ¿Tiene que subir o bajar la tasa de interés? Eh, bajar, bajar la tasa Bajarla, ¿correcto? Cuando tú bajas las tasa de intereses, ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasa con las inversiones? También baja. No. Incentiva a invertir. Aumentan. Aumentan. Aumentan porque suponte la gente pide plata prestada a una tasa de interés más baja. Entonces se reactiva la, el, el, el sector inmobiliario que es el que contrata más mano de obra empiezan a construir casas, departamentos. Entonces, esto incentiva la inversión. Baja la, la tasa del Banco Central y las inversiones suban. Al subir las inversiones, quiere decir de que suponte la demanda del dinero o el circulante que anda en las calles va a aumentar. ¿Correcto? Y si aumenta el circulante en las calles, obviamente que va a haber más consumo y la gente va a comprar más cosas. ¿ya? Y el unemployment, que es el desempleo, eh, como la inversión se aumenta, se incentiva y se empiezan a construir más cosas, el desempleo baja. ¿okay? Pero al, al, al llegar a esa parte de que el desempleo baja y que hay mucho consumo, los seres humanos por si sí, empezamos a subir los precios a poquitito y la inflación empieza a subir, ¿okay? Entonces, cuando empieza a subir, ¿qué tiene que hacer el Banco Central? ¿Pero se ¿puede repetir, por favor? Y cuando suponte la inflación en la anterior, correcto, empieza a subir. ¿okay? ¿qué es lo que tiene que hacer el banco central para que bajar la inflación? Una política monetaria que baje el interés. Una política monetaria que suba el interés, porque al subir la tasa de interés, ¿ok?, desincentiva a los inversionistas a seguir pidiendo plata prestada para seguir construyendo edificios, casas y la inversión baja. Entonces al bajar la inversión, la demanda del dinero baja, el consumo baja, el desempleo se va para arriba, pero vuelves a controlar los precios y la inflación. ¿Okay? Ese, ese es el movimiento, el rol del, del Banco Central. ¿OK? mantener la inflación siempre baja. Y, y por eso que suben y bajan, supongo, la, la, ¿cómo se llama? la tasa de interés. Y eso es lo que la gente no entiende, porque eh, si, si yo quiero aumentar el consumo, ¿verdad? ¿qué es lo que tendría que hacer el Banco Central? Si yo quiero aumentar el consumo, se la flechita para arriba, que se vaya para arriba, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿La I? ¿Tengo que subir o bajar la tasa de interés? Bajarla. Bajarla, ¿no es cierto? Súper simple. ¿Ok? Si yo quiero suponte que el desempleo eh, baje, ¿no es cierto? También tengo que bajar, porque eso activa las inversiones. ¿Okay? ¿Pero qué pasa si tú tienes acá un desempleo que es alto? ¿Ok? ¿Cómo lo haces tú para que el desempleo baje? ¿Subes la tasa de interés o la bajas? La bajas. La bajas. Aquí está, ¿no es cierto? La bajas. O sea, no, no es una fórmula... Demasiado difícil de entender, pero ustedes tienen que entender de que su negocio lo que necesita es que la gente consuma sus productos, ¿correcto? Entonces uno tiene que estar súper claro de qué estrategia es la que tú vas a ocupar cuando tú ves en el diario que el banco, supongo que el banco central en este minuto, ¿a cuánto tiene la tasa de interés? 0,5 la más baja en la historia de Chile, ¿ok? Y se ha reactivado la economía, ¿no? Cuando vuelve el 10% nada ¿no? más. Nada más que con eso. Pero con las políticas monetarias no hubo una reacción, ¿ok? Entonces cuando no hay una, cuando las políticas monetarias no funcionan, adivinen qué es lo que pasa las políticas fiscales tienen que entrar a jugar un rol importante, ¿okay? y por eso que suponte lamentablemente nosotros escuchamos el discurso de los políticos dice vamos a aumentar el gasto fiscal, el gasto público, ¿no es ¿cierto? En la primera en la primera ecuación ustedes ven gasto público hacia arriba una flechita hacia arriba, la inversión se iría suponte Aumentar el consumo debería aumentar, la demanda del dinero debería aumentar, el desempleo debería bajar, los precios deberían empezar a subir, la deuda externa se debería subir también, porque para que exista gasto público, tú tienes que pedir plata prestada al Banco Mundial o al Fondo Monetario, y suponte si tú reactivas, obviamente la inflación va a empezar a subir. ¿okay? ¿Pero qué, qué ha pasado con? con todo lo que se ha hecho aquí en Chile. O sea, ¿el gobierno ha gastado dinero público en tratar de reactivar la economía? Excepto el 10% es nuestra plata. Así que no metan al gobierno ahí. Las cajitas que le dieron a las personas también era plata nuestro, de nuestros impuestos. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado para suponte que la economía se reactive? ¿Ha hecho algo o no ha hecho algo? Profe, yo creo que no. otorgarle el. Eh, dale, Pilar, tú primero. No, es que iba a preguntar si eso de los 500 mil pesos para clase media contaba como. No, como porque. Ayuda del no, porque los 500 mil pesos Era plata de los impuestos, que, que tú retirada de los impuestos, y plata nuestra también. Y Entonces, profe, ¿cuál.? Si sí, toda la plata que prácticamente ingresa en el Estado es parte de los impuestos y negocios que hacen a partir de los impuestos de nosotros. Pero por eso te digo. Es que eh, yo eh, no, no le encuentro sentido a su pregunta porque sí o sí la plata va a salir de nuestros bolsillos de alguna otra manera o de los bolsillos de nuestros papás, por en el caso de los que no trabajamos. Claro. directamente Y no hay ninguna forma de hacerlo de otra, como que el Estado, porque el Estado sigue recibiendo fondos de las mismas personas, pues o sea. El Estado no es como un ver, no sé cómo decirlo, pero no es como un ente que maneja dinero por sí solo, sino que se lo damos nosotros. No, si nosotros y, y, y, y su ponte Codelco, eh, eh, de quién es. Eh? Pero por, por eso, sí, pero siguen pagando impuestos. Si bien pagan menos impuestos por la economía de escala, pero siguen pagando impuestos y. Claro. Pero por eso, suponte, si, si yo digo, por ejemplo, voy a construir 100 hospitales con la plata de los chilenos, con los impuestos, ¿ok? Tú dirías, sí, están haciendo una política de gastos públicos porque están construyendo 100 hospitales y eso va a reactivar la economía y va a bajar el desempleo. Yo les pregunto fuera del 10% que se retiró de los 500 mil pesos, del de ayudo de la, eh, del ingreso familiar de emergencia, que son dineros que están en el Estado, eh, ¿qué otras acciones ha tomado el gobierno para reactivar la economía? ¿Han construido hospitales? ¿Han construido carreteras? ¿Han construido escuelas? pública han invertido dinero no sé en, en eh, represa o han invertido dinero en energías verdes están vendiendo hecho... islas ¿Ah? están vendiendo islas están vendiendo islas imagínate o sea por eso por eso es que les hago esa pregunta porque yo desde desde el punto de vista económico, o sea, las, las políticas fiscales son hechos concretos que tú puedes decir, supongo hay un plan en el cual el Estado va a generar empleo para reactivar la economía y eso tampoco ha ocurrido. Entonces, antes de ayer estaban hablando de que la economía estaba mostrando que se iba a reactivar y, y si tú me preguntas a mí... Yo, honestamente, no veo ninguna reactivación de la economía porque los números, suponte positivos que eh, salieron de hace tres meses atrás fueron el 10%, y Chile creció eh, un 2% del producto interno bruto pero fue producto de que nosotros los chinos retiramos la plata. ¿Okay? Justamente, y, y la economía se reactivó, pero el Estado. Eh, yo no veo ninguna carretera en construcción en este minuto ¿no? y no veo ningún hospital que está en construcción, no veo eh, que hagan eh, casas con subsidio para las personas, no lo, no, lo veo. no lo veo, entonces por eso que yo les pregunto, o sea, las políticas, el gasto público en, en nuestro país tampoco ha funcionado para que salgamos del hoyo en que estamos. Y, y decir, oye, pucha, qué buenas las políticas que están aplicando en el Estado para poder salir adelante. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta, digamos, que ustedes tienen que hacerse. O sea, ¿qué es lo que el Estado ha hecho para poder, suponte, hacer esto? Yo lo único que he visto es que, suponte, hubo una intención de que... Los parlamentarios se bajaran los sueldos y que los ministros se bajaran los sueldos, y al final no quedó en nada. No se bajaron los sueldos, no se hicieron, o sea, quedó en lo mismo. ¿Okay? Pero tampoco he visto un proyecto en el cual yo diga voy pasando por la carretera y veo que están haciendo construcciones masivas, gigantescas, donde sí se reactive la economía. Eso es lo que les pregunto. Okay. Yo no lo veo. ¿Ustedes lo ven? No, profe. No hay. Lo único no hay. que se ve es como construcción y nada más. Y mano de obra barata. Y mano de obra barata, exacto. Okay. O sea, estamos casi como en el año 1981 con los programas esos que hacían para... Eh, por lo menos que la gente ganara mil pesos mensuales para poder alimentar a la familia. Pero las políticas fiscales también tienen que ver con los impuestos. La TX quiere decir taxes en inglés y tiene que ver con los, con los impuestos. ¿okay? Entonces, se supone que si tú subes los impuestos, hoy día quieres subir los impuestos a las empresas, ¿correcto? Si tú subes los impuestos a las personas y a las empresas, ¿qué pasa con la recaudación? ¿Tendrías que recaudar más dinero o menos dinero? Más dinero, se supone. Se supone. Pero está probado que, que cuando tú subes los impuestos, la gente evade y elude impuestos. Entonces, en vez de, de recaudar más dinero, se recaude menos. Ahí está la R. ¿Okay? con una flechita hacia abajo, y eso implica que gasto fiscal, en vez de poder aumentarlo, se, también se disminuye, porque si tú no haces gasto fiscal, caen las inversiones, cae el consumo, cae la demanda del dinero, los precios bajan y el desempleo se dispara, ¿Okay? y la inflación baja. ¿Okay? Pero si tú, haces la, si tú le bajaran los impuestos a las personas, eso, eso sí recauda dinero, porque la gente no va a evadir los impuestos. Porque a ti, a ti cuando te tocan el dinero, ¿no es cierto tu bolsillo, eh, ahí tú evades. ¿okay? Pero si a ti te bajan los impuestos y no te duele, tú, el Estado va a recaudar más dinero y va a poder hacer un gasto fiscal más grande, van a, van a aumentar las inversiones, el consumo, la demanda, el dinero, los precios van a empezar a subir, los empleo baja pero también la inflación sube. Entonces, aquí, suponte, es la tercera herramienta que casi nunca se usa, porque fíjense ustedes que generalmente eh, un presidente podría ganar, suponte, una elección diciéndole, ¿saben que Yo le voy a bajar el impuesto a todo el mundo, porque si tú le bajas los impuestos a todo el mundo, la economía se reactivaría automáticamente. ¿okay? Ahora, si, por ejemplo, Argentina tiene una inflación altísima, que ¿okay? Y es de casi eh, 40%, ¿Qué es lo que tienes que hacer tú para frenar la economía? Tendrías que subirle los impuestos. ¿okay? Porque al subir los impuestos, se fijan que al final la inflación baja. Muy complicado esto. No, profe. No, está claro entonces. ¿Les queda sí, claro está todo? Claro. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, después tenemos, suponte, el tema de, eh, de la microeconomía. De 5 dólares que se producen aquí en Chile, que, tiene que, que tienen que ver con el cobre, la, lo, la fruta, la, la agricultura, el vino, los salmones. Okay. Eh, uno, uno de, de esos 5 dólares se exporta, okay. y eso es básicamente... Eh, lo que recién dije, o sea, cobre, salmones, productos agrícolas, vino. Un dólar se exporta. Y cuatro se quedan aquí en Chile. Y ese cuatro se queda aquí en Chile porque queda en las pequeñas y medianas empresas que no tienen la capacidad de invertir dinero para poder certificarse y poder exportar sus productos a los países donde te piden la ISO 9000 como mínimo, que llamamos como la ISO 35, porque es muy caro. ¿Sí? Entonces, todo este, es, uno tiene que entender por qué Chile es un país de emprendedores. O sea, ellos son los que generan la mayor mano de obra, pero esa mano de obra se queda estancada, porque lamentablemente no hay quien los ayude para que ellos se puedan certificar y poder exportar sus productos, porque si pudiese ocurriera, el crecimiento de Chile sería mucho más, más alto y habría mucho más riqueza en el país, entonces... Es súper importante tener claro esto, que cinco, de cinco los dólares que se producen, uno se exporta y cuatro se quedan en Chile. Se quedan en Chile porque no pueden competir con los, con los mercados internacionales porque no se pueden certificar. ¿Okay? Entonces, eso es un tema muy, muy importante que, que lo tienen que tener claro. ya Entonces, ustedes se tienen que concentrar el día de mañana de que van a estar en el segmento. Sino, bueno, si entran a Codelco obviamente van a estar con, de los ustedes saben que el, el, la, la carrera que, que gana más plata mensualmente es la ingeniería civil en mina todos lo saben ¿no es cierto? y todo bien, sumamente bien porque los salarios son súper buenos pero supongo que en ingeniería comercial salimos a buscar trabajo y Estamos a trabajar en un banco. No sé cuánto están pagándole a un ingeniero comercial hoy en un banco. No tengo idea. ¿Cuánto crees Yo creo que arriba de 2 millones, profe. ¿Tú crees? 500 mil, yo creo. ¿Un millón y algo? Yo creo que 500, Lucas. Si es un, que... Millón un millón, doscientos. Yo creo que un millón y algo. Ya, vamos, tarea. ¿okay? Ingenieros comerciales que entran a eh, a un banco. Ah, pero es recién entrando. Sí. Eh, ah, 400 mil, 500 mil por ahí. Eh, eso es lo que, sí, es, ahí estamos hablando oh. más, más, más, digamos, más centrado, ¿ya? Sí, he pensado en alguien que ya tenía pre, eh, más recorrido. No, no, cuando tú sales de la universidad y quieres entrar a trabajar, supongo si tú sales de la universidad como ingeniero civil y industrial en Mina, tú sales y ganas 2 millones y medio de inmediato. ¿eh? Pero tú sales de ingeniero comercial. Entra a cualquier lado con 400 mil pesos, como mínimo. Después de, de año y con una carga tremenda, porque como cada día, su monte a los ejecutivos del banco, les tiran, tienen como 700 clientes, y un ejecutivo tiene que atenderlos, se vuelven loco Claro, ganan plata, pero la pega que tienen, que terminan todos estresados. ¿okay? Entonces, eso... Es súper importante que ustedes lo tengan también claro. ¿Ok? Eh, nosotros... Este cuadro lo vimos, ¿no? Profe, disculpe, yo me voy a retirar, tengo otra clase. Ok. Bueno, después ve el video, ¿ok? Por favor, para que yo reportar de que recupere la clase. ¿Ya? Sí, obvio. Gracias, hasta luego. ¿O ¿Hay alguien más que tenga el problema? ¿Alguien más tiene el problema de retirarse? Yo, profe, tengo que ir a hacer trabajos porque después de la noche tengo que hacer. Ya. O sea, de 22 queríamos 20. Lo que sí, pasó yo no dije presente hoy día. No estaba presente cuando vos saliste. No, no, no importa. Eh, día... eh, lo, lo importante es eh, que yo quiero saber si hay alguien más que tiene problema, porque si no tenemos que hacer la clase otro día donde la recuperemos, porque esto es eh, una hora, nada más, en clase. Profe, ¿pero te quiero ir a la clase, entonces? Mira, yo creo que la clase sería hasta un cuarto para las seis. Ay, si no, ¿no queda tanto igual? ¿no? no, no queda tanto, por eso les digo. Ay, Yo puedo, profe. Eh, ¿Va a ser siempre así hasta un cuarto para las seis? No, sí es porque perdimos la clase de ayer, que yo por el tema de, de las elecciones me, me volé y se me fue la clase. Ah, ya, ya. ¿Sí? Ah, ¿no? Seguimos y recuperamos la clase de ayer y, y, y quedamos al día. ¿Les sí, sí, parece? Y queda nada y ya. ya. bueno. Entonces, si mira. Aquí es, eh, lo, lo que viene es súper rápido y a ustedes les va a ayudar cualquier cantidad, suponte en, en lo que yo he tratado de transmitirles en la maximización de utilidad, eh, reducción de costo y, y, ¿cómo se llama? Eh, mínima inversión. ¿Qué es lo que ocurre? Supongo que suponte, a nosotros siempre nos han metido eso en la cabeza de que tenemos que maximizar las utilidades de una forma loca, llevando el dinero rápido a la casa y chao. Entonces, Pero si ustedes cuando sean profesionales, ya les falta poquito, están en su último año, si a mí me preguntan como profesional y me dicen, y yo le pregunto al dueño de la empresa en cuánto está rentando tu negocio, y él me dice, mira, renta un 3%, yo a esa persona le digo, ¿sabes qué? Cierra tu negocio y compra fondo moto AFP o eh, bono certificado o lo que sea ¿Okay? ¿por qué? porque suponte si ustedes dividen 3 por 12 les da un 0,025 aproximado mensual o sea no tiene una rentabilidad que tú puedas decir, pucha voy a poder vivir de eso, ¿correcto? entonces toda la empresa renta muy poco si tu negocio renta un 21% que es lo que rentan las acciones anualmente aproximadamente entre un 19 y un 21% también te digo cierra tu negocio, ándate para tu casa y compra acción ¿Sí? pero si mi negocio está rentando un 400% al año yo te digo 100% por favor invierte en tu negocio ¿por qué? Porque si yo, si yo de ese 400% saco 20% de, de esa rentabilidad, yo la tomo y la invierto en los procesos para hacerlo más eficiente y no sacrificar la calidad, la cu ¿okay? Cuando nosotros hablamos de reducción de costo, nosotros lo primero que hacemos es despedir a los trabajadores y el costo de, de despedir a los trabajadores es alto. porque dejas a muchas familias sin sus ingresos, eh, la delincuencia aumenta, el alcoholismo, violencia intrafamiliar, eh, todo eso, pues, toda esa cadena no es buena para la sociedad. Entonces, cuando en los países desarrollados hablan de, de reducción de costo, quiere decir que ellos entienden de que su empresa es tan rentable que pueden sacar un 20% y, e invertirlo en los procesos para hacerlo más eficiente y no sacrificar la calidad, porque al despedir a los trabajadores tú no puedes tener la misma calidad con menos trabajadores. ¿okay? Eso, eso es lo que cambia, el switch que cambia. ¿okay? Pero si le saca ese 20% y todavía tiene una rentabilidad de 380 es buena o mala sigue siendo buena, ¿no es cierto? Sí. Ok, entonces yo la tomo y la invierto en la reinvierto en fondos para, mí, en, en, para poder jugar con los precios con, con una competencia de, leal ¿Ok? y aún así me queda una rentabilidad de un 340% entonces yo tomo ese 20% y lo reinvierto ¿cierto? en valor agregado que es investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento sigues reinvirtiendo el dinero te sacas 20% más y te queda 320 y la empresa todavía sigue siendo más rentable de lo que son comprar acciones o fondos mutuos y tú puedes invertir en en la responsabilidad social, empresarial y capital humana que es la gestión del conocimiento y que lo hacen todas las escuelas de negocio ¿Sí? entonces cuando tú haces eso ¿Ok? la empresa crece. ¿Ok? Al invertir en tu propia empresa, todos crecen. Y tú ganas más dinero. Pero eso es lo que nosotros no entendemos. Entonces, los buenos gerentes son los que hacen esto, hacen crecer las empresas para poder reinvertirla dentro de la empresa y que todos ganen. Desde el portero hasta los accionistas. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros no hacemos. Entonces, los buenos gerentes hacen crecer las empresas, los malos las achican. Y por eso que los presupuestos tienen que todos los años tener un incremento, por lo menos de un 20% para poder reinvertir en otras actividades dentro de la empresa. ¿OK? ¿Les queda claro eso? Esto es lo que se utiliza en la mayoría de las escuelas de negocios del mundo. ¿OK? Costo, valor agregado, precio. ¿Estamos? Sí, profesor. So. Bueno, entonces aquí ustedes van a ver que el costo, si tú lo bajas, ¿no es cierto? La empresa se achica. ¿okay? Si tú no inviertes en valor agregado, también la empresa se achica. Si tú no puedes jugar con los precios, también la empresa se chica. ¿Ok? Entonces la, la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿la, ¿la estrategia, valor, agregado, costo y precio? Nosotros tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Están todos nuestros procesos evaluados? ¿Hemos creado valor? ¿Cuál es la fórmula que nos mantiene siendo los mejores? ¿Qué es lo que nos conviene tener? ¿Una alta calidad o bajo precio? ¿Cuál es la fórmula de valor de tu compañía o tu negocio? ¿Es la fórmula conocida por todos los gerentes y empleados? Porque general, generalmente, cuando los gerentes se reúnen, se reúnen a puerta cerrada y dejan incertidumbre a todos los empleados y no saben qué es lo que van a hacer. Y, ahí, y eso es lo que crea el estrés traumático de que todos los días que tú vas a trabajar, no sé si el día de mañana van a despedir trabajadores o no. Entonces uno siempre se va a acostar a la cama pensando, va a tener pega mañana? Eso lo único que causa es que la productividad de la empresa baje. Tú lo que tienes que darle su monte es seguridad a los trabajadores para que ellos puedan... Sentirse identificado, ponerse la camisa y ayudarte a que todo esto ocurra, todo este proceso de reinversión dentro de la empresa. Porque ahí van a poder crecer. ¿ya? Entonces tu fórmula que estás usando para crecer, la comparas con la competencia, si ellos están haciendo lo mismo o no están haciendo lo mismo, lleva la delantera, ¿ya? les estás agregando valor a los clientes. Acuérdense que los clientes son los que nos dan el dinero a nosotros. ¿qué? Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué es lo que hoy día eh, ustedes tienen en sus en los televisores? Son televisores inteligentes, ¿correcto? O sea, con internet, tú puedes ver películas de Netflix, puedes navegar por, eh, por la internet, ver eh, YouTube, ¿cierto? Puedes hacer mil cosas. Antiguamente no. Era un televisor pelado y hasta ahí no me han llegado. ¿Okay? Y después la pregunta que tú te tienes que hacer, ¿en qué tipo de negocio estoy yo? ¿Okay? Si yo hago, por ejemplo, eh, computadoras, ¿okay? lo que uno tiene que ver es que todo lo que, todo el resto, el core business tuyo es hacer computadoras. Entonces tú tienes que centrar todo tu esfuerzo en que las personas que hagan las computadoras las hagan súper bien. Suponte, la contabilidad la puedes externalizar, la logística la puedes externalizar, todas las otras cosas son un peso para, para tu empresa. Tú eres experto en hacer suponte computadoras. Y la gente tiene que tener la gente con la capacidad de armarlas como Dell, por ejemplo. Dell, tú metas a dell.cl y tú compras tu computadora por internet y la compras a tu medida con, con la cantidad de gigabytes, o si la quieres solamente como con, con una memoria muy pequeña, si la quieres con el, el, la pantalla digital, si la quieres usar como tablet. O sea, tú compras y la a tu medida. ¿Qué? Y eso es lo que uno tiene que ir entendiendo. O sea, ¿en qué tipo de negocio estoy? ¿Ya? ¿Y cuáles son las necesidades de mis clientes y cómo están cambiando? O sea, toda la gente, por ejemplo, está hablando de la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial o la automatización dejará a mucha gente sin trabajo. Eso no es así. O sea, antiguamente toda la gente usaba uno unos teléfonos que le da cuerda a uno el teléfono, y cuando pasamos a los teléfonos que eran suponte directos tú marcabas eh, no es que haya quedado más gente sin trabajo solamente que se ha ido transfiriendo de ahí pasamos a los celulares de los celulares suponte a los celulares inteligentes, y hoy día suponte tú necesitas ha generado más trabajo porque porque hay mucha más gente que tiene acceso a los, al, a los celulares. Antes era muy poca gente que tenía acceso a los teléfonos. Entonces tú generas más trabajo. Eso tienes que entender. Mercado hay para todos. Entonces, eh, ¿qué también están mis productos con respecto a la competencia? Uno tiene que comparar. Si sí, yo estoy vendiendo, suponte, no sé, eh, tengo una lavandería. Tengo que ver si la, mi competencia con las otras lavanderías, los servicios son mejores o son peores. Y yo tengo que mejorarlo porque tengo, tengo que compararme con alguien para saber cómo estoy. ¿Se cumplen, mis productos, ¿Se cumplen mis productos y servicios a las necesidades de mis clientes? O sea, uno tiene que hacer una encuesta generalmente, preguntarle a los clientes, oiga, ¿están satisfechos con, con mis productos? Porque si no están satisfechos van a ser gente que va a ir a comprar una sola vez y después se va a ir y no va a ver nunca más. Entonces tú tienes que crear lealtad de tus clientes. ¿Qué tanto valor crean? O sea, esa es otra pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Cuál es el precio justo que debo eh, dar a las personas? ¿Ya? ¿Qué va a pasar con mis ventas? O sea, si yo no aplico la estrategia que corresponde, si el Banco Central sube la tasa de interés. Uno tiene que saber. Yo tendría que aplicar una estrategia para que mis ventas aumenten en vez que bajen. Si el Banco Central sube la tasa de interés, la mayoría de la gente, como no entiende nada de economía, lo primero que hace es despedir a las personas y, suponte, esperar a que pase la tormenta. Los gerentes que entienden de que, suponte, cuando hay una recesión, es justamente cuando el momento que tú tienes que contratar más vendedores y salir a vender, porque todos los otros se están retirando, tienes que salir con toda tu fuerza y venderle y te vas a hacer millonario. ¿Qué va a pasar si pongo los precios muy bajos? Tienes que pensar en eso. ¿Ok? Hoy día, por ejemplo, como la gente tiene problemas económicos, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? ¿Subir los precios o bajarlos? Bajarlos. Bajarlo, justamente, porque tú vas a ganar dinero con el volumen, de la cantidad que tú vendes. Porque si lo sube, la gente no va a poder comprarlo porque no le alcanza el plata. ¿Sí? Y tienes que saber cuál es tu rentabilidad. Si no sabes cuál es la rentabilidad, está solamente viendo las utilidades, que es la plata que te entra en la caja. Tú dices, uy, me entraron 200 millones mensuales, pues estoy súper feliz. Pero tú tienes que saber qué rentabilidad tiene, porque si tiene una rentabilidad de un 3%, Tienes que pensar inmediatamente que tienes que cambiar de giro porque no vas a ganar mucha plata porque la rentabilidad es muy baja. Tienes que buscar un punto de equilibrio en, en el cual la rentabilidad de tu empresa sea alta para que tú puedas reinvertir el dinero en tu empresa. ¿Bien? ¿Y, ¿Y cuál es el costo más bajo que yo puedo producir eh, un producto, el valor para tener un equilibrio perfecto y tener una rentabilidad adecuada? Son las preguntas que uno tiene que hacer. Entonces, todos estos, todos estos elementos eh, son sumamente importantes porque así se manejan las empresas el día de hoy. ¿sí? No, es, no es simplemente eh, como, lo, como se hace, digamos, eh, antiguamente. Antiguamente, la gente está en su zona de confort, los clientes llegaban, compraban, se iban, pero si tú quieres crecer en tu negocio, tienes que empezar ya a utilizar un poquito más estas herramientas que son las que se usan en, y te enseñan en la mayoría de las escuelas de negocio del mundo. Hacerte esta pregunta para tú poder tener una verdadera eh, competitividad referente a el resto de... De la gente que está en el mercado. ¿Ok? ¿Es tan claro eso, no? Sí, profe. Ok. Miren, eh, lo vamos a dejar hasta aquí porque eh, yo pienso que avanzamos bastante. ¿Ok? Y eh, nos vemos el día miércoles a las 8 de la mañana. Ya, yeah, profe, que esté bien. No acuérdense, acuérdense que eh, la, el video va a estar en el aula, ¿ok? Ya, profe, gracias. Que tenga un buen fin de semana. Ok, sí, alguien, ¿alguna pregunta? Yo no, profe. Ok, acuérdense, si alguien tiene alguna duda o pregunta, yo me quedo unos minutos para que me la, me la haga, ¿ok? Bueno, chaito. Okay. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Que estén bien.